Eh, bueno, después del comentario de Francis. Vamos a escuchar a Francis ahora. Okay. No, pero si tienen el WhatsApp sería de No, después okay. de ti. Después de Muy ti. Muy bien. puedo. ¿Puedo? Para darte Ay. chance de no que te, te explaye. Ay, Expláyate. Mi eh, gracias. Bueno. Eh, bueno, vamos a, a. Tú andas como vestido de padre, Francio. Esa, esa pinta ahí como que parece un sacerdote. De, ah, por <risa> el, el, el, el cuello sí, del. Sí. Es un sueño. Un tichero, shirt ¿Eh? Un, teacher, ¿Eh? un teacher, sí. dice No, no, está, oye. Blanco. Claro. Mira, eh, ciertamente debemos apoyar causas como esta, la del cáncer. Y y no importa si usted no va a asistir no va a poder asistir por lo menos compre, compre el, el kit y así está haciendo su aporte claro. eh, estará espiritualmente y económicamente apoyando eh, esta gran causa eh, miren ya y tomando la la idea de <ríe> no hacer él tiene interés como de sí sí sí miren en esta etapa ya hemos recorrido lo que yo he llamado un cambio radical de la vida política nacional, en la cual el hecho de que, aunque lo han tratado de minimizar, ya se están escuchando que la salida del doctor Leonel Fernández del de PLD está produciendo cierta ausencia importante de, de miembros y prominentes militantes de ese partido. En la parte de Reinaldo, me pareció, el secretario general de esa organización me pareció la más atinada y la más, y la más prudente. A cualquier partido le haría falta un Leonel Fernández y los que se han ido. Y ayer, Felucho, que estaba como un perro rabioso, como ha sido su participación guardando sus espacios, ya reconocía que el PLD no se va en la primera vuelta, como lo había dicho su presidente y candidato Advitan, parece. Ni en la primera ni en la segunda. Ni en la segunda. Entonces, lo que se está en esta semana que sigue es la proclamación del presidente Fernández por el Partido Fuerza del Pueblo, que también hubo un intento de limitar de que sea, registr fuera registrado en la UNAPI con unos individuos que siempre aparecen en el, en el escenario, pero de una forma trasnochada y frustrante, porque no tenían ningún tipo de asidero legal. Ahora bien, Todo esto nos está poniendo a los políticos, a la sociedad dominicana, a un proceso de reflexión y sacarle el mejor provecho. No, tú estás como Margarita. Sí, un, esa es la parte. Un proceso de reflexión porque para todos nos resultó sorprendente que 46 años, como decía el presidente Fernández, él decidiera de forma radical y formar a tienda aparte junto a a un grupo de sus acólitos y compañeros. Pero cuál es la situación que se está planteando hoy es si la junta luego de la proclama este domingo acepte o no limite la inscripción de candidatura del presidente del expresidente Fernández en el partido que lo va a postular junto a otros que serán progresivamente manifestando en apoyo pero en principio, creo que esta es la parte más nodal, porque ya semanas antes <coughs> a lo que se va a producir en esta, especialistas constitucionalistas Cristóbal y, y Jorge Prat, que sabemos son de la barra directa de ataque jurídico del presidente Medina, ponían en contexto un concepto de que Lionel no se podía postular porque ya había sido postulado por otro. Craso error porque nosotros hemos leído tanto la ley de partido, de agrupaciones políticas, como la ley electoral. Y quizás haya una especie de entendido, pero esa interpretación marca la duda. <coughs> Al marcar la duda creo que ellos llevan un terreno importante que nosotros como abogados en nuestra, en nuestra concepción jurídica entendemos que no, tiene, no está limitado. Y si fuera el caso, yo sugiero que no podemos por conflictos políticos cargar cargar la bandeja de casos del Tribunal Constitucional procurando que sea el Tribunal Constitucional, que desavenencias política se resuelvan en su jurisdicción cuando estamos más que claros que la propia Constitución establece quién no es elegible, quién no puede postularse. Y se supone que no habrá mayor sujeción que la que indica la ley, siempre guardando respeto por la Constitución. Entonces, yo creo que esa será una de las cuestiones que tendremos en el tapete. Y es la de si la Junta y esa debe ser una de las preguntas futuras, ¿la Junta objetará o no la inscripción del presidente Fernández ya militando en el partido Fuerza del Pueblo? Ese sería interesante. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, ya abogados de la barra danilista habían sembrado una duda en una interpretación propia, porque ellos se erigen como los grandes tratadistas dominicanos de la constitución, pero eso no es así, porque está más que clara la ley y estamos más que claros que la constitución contiene solamente cuatro indicadores. ¿Por qué no se puede una persona ser elegible o inscrita en un proceso electoral? Y repito... No podemos los conflictos que se crean en el ámbito de la discusión política partidaria pretender que sean los jueces lo que definan nuestras desavenencias. ¿Y quién tú quiere que la decida? Bueno, eso es una carga cuando nosotros tenemos claro que no estamos para interpretar y que, que la ley no es que la clara, que no ha sido candidato. quién quiere que la decida? No en la parte política en los notables como antes que ven un sacerdote no no no, no? simplemente la, la junta no está para interpretar la junta simplemente está todos los para organismos que ejercen ellos... públicas están para interpretar entonces es que no no no. no no en la en la cuestión es ah pues tú no fuiste a la clase antes de ayer cuando te lo enseñaron <risa> pero espérate todos los pero, organismos pero, que ejercen potestades públicas tienen que interpretar claro, la constitución Escúchame. La escúchame Sujetarse a la convención y a la constitución es una cosa. Ahora, interpretar y definir conflictos que en la letra te lo expresa claramente de que este particular, Leonel, no ha sido electo o sea, tú, candidato. Lo, lo que pasa es que tú estás cerrando un aspecto de tu intervención y es el hecho de que todo el mundo tiene que interpretar. Ahora la interpretación que tiene finalidad clara, clara para que se entienda qué es lo que dice la ley, eso le corresponde a, a la administración, a la administración. Pero todo el mundo interpreta. ¿Qué es y en está el control difuso a, a lo que tú te referías? Te estoy claro. dando la razón. no, pero el problema En principio tú es que es que tú estás queriendo que la Institución que tiene el Tenga el de carácter de, no, no, no, de control no. difuso el De la Tribunal propia constitución Constitucional tiene, El a, final Tiene la jurisdicción de cierre, de cierre. Cuando ella sí. diga es así, es así, ya. se acabó. Pero ¿cuál es tu preocupación, Pero, Francis? Que no, no se no no plantee no que, okay. que, no que no se inscriba Llegó la falpiana. Es decir y... La preocupación es que No se trastorne la inscripción Por simplemente Unas fórmulas que han dado Los que contrarios la Oye, ¿cómo funciona esto? La se lleva. lleva. Se sí. La Junta Central Electoral va a decir ahí. sí o no. Sí. Punto. Ahí, es ahí está. Es interesante ya. que terminara ya. los tribunales Entonces, a claro, ya, si, si, el lo caso, más si el caso es que se imponga un criterio político de limitar y se haga el criterio de que no puede, obviamente que va a terminar no allá. A dos, va a terminar en el constitucional, Oye, obviamente. No es posible, no es posible que el Tribunal Constitucional mutuo propio, viendo que hay situaciones en la nación que pudieran ser conflictivas, adelantarse a aclararlas. No, no, no, no. no es posible. Hay no. que apoderarlo obligado. Obligado. obligado. Ella estará vigilante obligado. siempre y se activa inmediatamente está el conflicto. Que no hay una no, se activa cuando poderan, la poderen. Cuando la el conflicto poder. puede existir, no no, la apodera, no, no se activa. Lo que yo digo, eso que tú estás diciendo, eso va a tener necesariamente que ir para allá. Para bueno. que ahorremos tiempo que el Tribunal Constitucional diga, mira, esto es así, punto. Pero si simplificamos, claro, pero, si simplificamos. No se puede. Pero tú puedes Muti? verlo. Si tú puedes verlo desde el punto de vista estratégico político, si Danilo Medina y le da una decisión o le, le das una señal a la Junta, le dice, miren, habiliten a Leonel. Porque si yo habilito a Lionel, le voy a crear un niño con, con Abinader, porque entonces va a haber una guerra, con quién va a ser candidato, cuáles van a ser los candidatos, los candidatos que pidieron en las elecciones primarias pueden quedar habilitados y eso va a dificultar el arreglo. Desde el punto de vista estratégico político, yo creo que le al de Danilo le conviene que le yo habiliten factible. a Lionel para los fines de torpedearle la, la, la, la, las negociaciones con Abinader. Pero yo no soy asesor del amigo O sea, no me han querido pagar lo que yo estoy pidiendo ¿no? Bueno <risa> se ponga brava, pero, Mira, pero interesante Pero en el sentido estricto <risa> Creo que ese serán nuestros temas De esta semana Cuando ya el domingo el, presidente, el expresidente Fernández Sea proclamado por la fuerza del pueblo Y se inscriba Y veremos cuál será La reacción de la junta si sí, como dice Sócrates que estratégicamente le baja en línea, pero yo creo que la Junta está hoy día. Si ustedes recuerdan el discurso del presidente Fernández, le hizo una especie de, de, de lanzamiento de, de un ramo de olivo. Pero entendí, entendemos que en el estamento que se va a encontrar será la decisión y veremos si tendrá que ir, como dice Sócrates o oh, Amado. Al constitucional y este le dará como como órgano de cierre al debate una explicación y estará resolviendo ese problema directamente de mañana.